que vive el mundo. Vamos padre a hacer en este momento una pequeña interrupción y vamos a conectar con nuestro compañero Arismendi la Antigua quien está en la parroquia Santa Rosa de Lima como parte de la de la eh, de esta programación cubriendo todas las actividades que se están llevando a cabo no solamente en Iway sino también aquí en la diócesis de San Francisco de Macorís. Así que nuestro compañero Arismendi desde la parroquia Santa Rosa de Lima. Adelante Arismendi. Rosa de Lima, donde en tan solo minutos iniciará esta Eucaristía eh, en el Día Conmemorativo del Día de la Virgen de la Altagracia. En esta ocasión me encuentro eh, acompañado del de sacerdote de esta parroquia, Joselito Abreu. Joselito, ¿qué significa para los creyentes este día y en esta nueva modalidad del COVID-19? Por esta fiesta en honor a Nuestra Señora de la Altagracia, siempre muy significativa para el pueblo dominicano. Ella nos renueva en la fe, en el Señor Jesucristo, su Hijo, nacido para nuestra salvación. María de la Alta Gracia renueva también el amor en la familia, ya que ella está entronizada en cada uno de nuestros hogares. Y en este tiempo de pandemia, de este COVID-19, también muy significativo el, el hecho de las celebraciones que se están haciendo pues eh, con, con la asistencia de pocas personas en los templos, en algunos templos pues eh, casi nula, pero la iglesia nos ha eh, invitado a celebrarla en la familia, eh, la, la familia allí en torno a la imagen de la alta gracia, los padres, los hijos que eh, en familia pues celebren esta fiesta, por lo tanto eh, tiene un gran valor eh, en este tiempo esa celebración ya que une nuestra madre, las familias. Padre, ¿cuál es el mensaje de aliento para la ciudadanía en este tiempo de pandemia? Bueno, que sigamos afianzados en la esperanza, que oremos por, los, por el personal, por todos aquellos que investigan para que busquen la, la, la salud ¿verdad? De, las, de los enfermos, para que aparezca pues, la, también la vacuna. Ya ha aparecido, pues, estamos casi como experimentando. Eh, que las familias pues, se mantengan unidas, que las personas no perdamos nunca la fe, el ánimo, que a través de las situaciones difíciles el Señor nos habla a todos y a cada uno de nosotros, que nos preguntemos qué nos está diciendo el Señor a través de esta situación que vivimos. Muchísimas gracias, Padre. Escucharon las declaraciones del de sacerdote Joselito Abreu, quien es eh, el sacerdote de la parroquia. Eh, de esta Comunidad Santa Rosa de Lima. Pueden observar en sus imágenes eh, donde un reducido público de feligreses se ha dado cita a los mismos, eh, portan su mascarilla y mantienen el distanciamiento físico recomendado por las autoridades eh, de salud. Y como siempre, el Grupo Telenor en esta transmisión especial cubriendo todas las incidencias de los hechos más importantes acarecidos acá en la región noreste. Y repetimos, ya en tan solo minutos está programada para iniciar esta eucaristía en esta parroquia Santa Rosa de Lima. En cámara, Willy Hernández. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.